Como muchos de ustedes ya sabrán, existe la posibilidad de que aún hallemos especies animales desconocidas por el hombre. Es por ello que a continuación voy a presentarles una lista de los llamados criptidos. Son aquellos hipotéticos animales que han permanecido ocultos a los ojos humanos durante miles de años, pero que sin embargo, según relatos de pobladores y leyendas, habitan en nuestra América. Nahuelito, Argentina Nahuel es el nombre de una misteriosa criatura que habitaría en las profundidades de un célebre lago argentino. En el lago Nahuel Huapi, localizado en la Patagonia Argentina, existe una criatura a la que se le conoce como Nahuelito. Dicho monstruo es el equivalente argentino del escocés Nessie, ambos asociados por la cultura popular con el prehistórico Plesiosaurio, una bestia acuática sobreviviente de la era de los dinosaurios. Los informes de avistamientos de esta criatura llegaron al director del Zoológico de Buenos Aires y desde ese momento comenzó una recopilación de reportes que hasta entonces solo se consideraban rumores. Sin embargo, el avistamiento de George Garrett, que observó una silueta que medía aproximadamente 6 metros de largo mientras navegaba por las aguas del lago, fue lo que dio origen al interés real por este críptido argentino. En 1922, el americano Martin Sheffield notó haber visto una extraña criatura a la orilla del lago, por lo que se organizó una cacería guiada por empleados del zoológico. Sin embargo, si bien no pudieron encontrar rastro alguno de la supuesta criatura, el hecho tuvo cierto eco a nivel internacional. Un dato muy interesante es que se conservan reportes de que la Armada de Argentina siguió en 1960 al rastro de un misterioso movimiento submarino por lo que comenzó una investigación tratando de identificar por 18 días aquella pista, pero no tuvo éxito. Hasta la fecha, mucha gente viaja a Bariloche y sus zonas aledañas para contemplar la superficie del Gran Lago Patagónico, a la espera de poder captar la evidencia definitiva del Nahuelito. Mapinguari, Brasil La leyenda del Mapinguari se origina en la espesura de la selva amazónica. Se cuenta que un indio con la habilidad del chamán fue penado por haber descubierto uno de los secretos mejor guardados, la inmortalidad. A manera de castigo fue transformado en un enorme monstruo con apariencia de oso, pero con algunas facciones humanas intactas. Otra de las características de este ser es su abundante pelaje rojizo, piel muy gruesa y alcanza hasta 2 metros de altura. Además de esto, también se distingue por su repulsivo aroma que emana desde una especie de boca que tiene cerca del abdomen. David Oren, un paleontólogo y estudioso del ecosistema amazónico, realizó entrevistas a unas 87 personas que afirmaron haber sido testigos del avistamiento del Mapinguari, e incluso algunas de ellas aseguraban haber intentado cazarlo. Una posibilidad es que se trate de una especie de perezoso Megatherium que desapareció aproximadamente hace unos 9.000 años y que pudo haber sobrevivido en la espesura selvática más profunda después de que fuera declarado extinto. A pesar de que la teoría de Oren ha sido cuestionada, él afirma que la fecha de extinción del perezoso es mucho más reciente que la de los dinosaurios del Jurásico, por lo que es posible que estemos ante la insólita existencia de una bestia del cuaternario que sobrevivió a la extinción. Por el momento, se siguen registrando esporádicos avistamientos por parte de tribus locales, por lo que aún no se descarta que solo se trate de un mito. Toy, Paraguay En la selva de Tobati, en las cercanías del Cerro Cabajo, se dice que habita una criatura bastante particular, Oitui. Se puede traducir de manera literal como víbora loro. Y es que esta criatura cuenta con una cabeza y pico de loro, patas en donde debería tener alas, cuerpo de serpiente, piel cubierta de escamas y lengua bífida de color rojo. Lanza graznidos y miradas que podrían aterrar a cualquiera que se encuentre con él. A pesar de su atemorizante aspecto y características, este ser vive para proteger a los animales que interactúan en zonas húmedas o acuáticas, tales como los anfibios, según la mitología paraguaya. La leyenda cuenta que originalmente se trataba de un loro común y corriente que fue engañado por seres malvados para revelar la única entrada al paraíso y que el guardián de dicha entrada, llamado Rupave, lo castigó maldiciéndolo para que no pudiera volar y permaneciera por siempre como un reptil con cabeza de loro. Un hombre llamado Ramón Elías, estudioso de los mitos y las leyendas del Paraguay, esculpió la criatura basándose en los relatos que le contaron los lugareños. En la actualidad la pieza se exhibe en el Museo Mitológico de Capiatá, Piuchen, Chile. El Piuchen es una criatura perteneciente a la mitología mapuche, originario del sur de Chile y Argentina. La apariencia de este ser puede variar. Puede presentarse como un pez, una rana e incluso con rasgos humanos, aunque la mayoría de las leyendas lo presentan como una especie de serpiente que puede llegar a volar. Se esconde dentro de los árboles huecos durante el día o cuando hace mucho calor, dejando un rastro de color rojo que lo delata. También se dice que habita cerca de los ríos o lagos, se distingue por poseer una enorme cantidad de fuerza y por su particular gusto por la sangre, la que casi siempre obtiene del ganado. No obstante, en las zonas en las que se dice que aparece, provoca miedo y pánico según el relato de lugareños. Al aproximarse, lo hace con un sonido silbante. Algo curioso del piuchen es que con ese nombre también se le dice de manera popular al murciélago vampiro de la región. Es por ello que hay personas que también relacionan estrechamente al piuchen con el chupacabras por compartir características de alimentación. Cadejo, Guatemala El cadejo es una criatura terrestre perteneciente a la región de Centroamérica. Su origen podría venir de la mitología maya-quiche, pues se asocia con los nahuales y posteriormente con la idea de que todos tenemos un ser que nos cuida. La mayoría de las leyendas lo describe como una entidad espiritual o espectral compuesta por un perro de color oscuro que representa la maldad y también por uno de color claro que representa la bondad. El bueno te cuidará, mientras que el malo siempre tratará de provocar daño. Hay muchas variaciones acerca de las características del cadejo. La versión guatemalteca de esta criatura lo describe como seres que se aparecen para cuidar a las personas en estado de ebriedad permaneciendo a su lado, evitando que cualquier mal les suceda y orientándolos para que lleguen sanos y salvos hasta sus hogares. Las apariciones de aterradores perros durante la noche en las regiones guatemaltecas bien pudieran adaptarse al bestiario criptozoológico de América. Como hemos visto, en regiones inhóspitas de nuestro continente existen numerosas leyendas de avistamientos sobre antiguas y fantásticas criaturas que de alguna forma u otra interactuaron con los pobladores locales y algunos visitantes. Si dichas criaturas son efectivamente antiguos animales que han escapado al conocimiento y a la clasificación humana, o simplemente parte del folclore de nuestra rica y ancestral cultura, es algo que deberá definir la ciencia a través de sus investigaciones. Soy Oxnard, y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.